De he visto una flamenca y he dicho, ha salido Eva sin yo presentarla. Bueno, pues una zamorana de pro que baila flamenco y que se llama Eva Peña. Voy a aprovechar, porque yo cuando era chiquitillo... Estaba haciendo los deberes en la cocina de allí, de, de Valladolid. Y mi madre, claro, estaba con sus cosas en la cocina y tal. y por la radio sonaban unas sevillanas, me acuerdo siempre que ella cogía, dejaba, se secaba las manos corriendo Claro, cuando uno lo ve desde chiquitín, pues luego le, le inclinan esas cosas. Así que os voy a bailar unas sevillanas que van a cantar esta gente con Eva Peña.